Declara al Naruto Idario Ariam culpable de un desfile voluntario, es un previsto sancionado en las disposiciones de los artículos 295-04 del Grupo Gobernador Militar en función de sus sistemas de la Casa Y el artículo 63 67 de la ley de de 2016 del Comité de, de la Seguridad Segundo, condena al Naruto haya a a cumplir la pena de 20 años.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 nosotros nos sentimos muy agradecidos con el tribunal, con la fiscalía y con todo aquel que hizo su trabajo. Nosotros estamos dando eh, pie en eso, estamos trabajando en eso, porque solo, no nos vamos a quedar, no nos vamos a quedar. Que lo sepan los familiares, no nos vamos a quedar tranquilos hasta que Luisito aparezca. Nosotros eh, a nivel judicial, a nivel de la policía.